Esto es Blur, el único podcast de cine que no necesita pagar spots multimillonarios en el Super Bowl para emocionar a los fans de Marvel y de DC. Get ready. Lights, camera, action. action. Esto es Lensmore. Más que no necesitar pagar spots, no podemos pagar spots ni multimillonarios <risa> no, para, ni... No y yo sinceramente pesos, pero... creo, que, creo que a los fans de DC ya es imposible emocionarlos porque no hay cómo arreglar eso. No, no hay presupuesto no, Raúl para, para no, llegar a contrario, están, estamos muy emocionados. <risa> ni, ni el spot más caro ya eh, salva a DC del hoyo en el que se ha metido. Y <risa> no, no, no, no. sí, lo estamos. Bueno, es que la semana pasada salieron a la venta los boletos de, de Batman. Salió una preventa. Es prácticamente un mes antes de, de que se estrene la película sí. y pues... Aún sin, hay boletos. Sin mayor... Vaya, no hizo nada de ruido. Eh, a mí me sorprendió porque yo me metí ese día en la noche para ver cómo estaba, si, si había buena disponibilidad de boletos y no se trabó nada. Y al día de hoy, una semana después, sigue habiendo muchos boletos para el primer día. Es correcto. Sí, lo pues, único que sí se agotó fue el IMAX, pero sí, todo lo demás. No. Pues realmente, se, bueno, de entrada yo diría que no es sorprendente, O sea, ahorita ya vamos a entrar como más en materia, ¿no? De cuáles son las causas por las cuales no está razonando tanto, pero a mí no se me hace tan sorprendente por las últimas entregas que hubo de Batman, ¿no? Sobre todo. Sí, yo, yo concuerdo, o sea, la verdad es que a mí tampoco me sorprende y sobre todo también agregaría, que siento que no le han hecho tanto boom publicitario, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo cuando la, la trilogía de Nolan, eh, pues veías spots, veías espectaculares, el caballero de la noche, ¡ah, ¡oh, sí! Y ahorita es como de... Lo, el único anuncio que he visto de The Batman es la Pizza Batman de Little Caesars, que se, se ve Está como rica, una... rica, eh, ya la probé. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Tú ¿tú sabes, es una aplauso sí, sí, de y no solo que con forma de... de no, porque la, no, porque las orejitas y la, y la parte de abajo son... este ¿Cómo calzón. se llama? Calzón con queso. ¿Calzón? Sí. ¿Le sí. pusieron sí. un calzón abajo? Calzón, perdón. Calzón, no. calzón. Nunca, ¿no? nunca sé cómo pronunciarlo, Disculpe. No, ni, por eso. Calzón. Disculpen ¿no? mi nulo italiano. Tienes que ver Los Sopranos, ver los sopranos por eso mismo. Alex? Mario, no, Mario no pierde oportunidad para recomendarnos Los Sopranos. Mira Ahí la, es la que... ventana, ah, es que en Los Sopranos. Mario sí, <risa> no, a ver cuándo. Sí, sí, sí. Eh, ya estar. me lavé los dientes, ah, pues es que en Los Sopranos. <risa> se los lavan también muy padre. Pero yo, yo, yo siento que también se debe a eso, ¿no? Que le hicieron le han hecho muy poca campaña publicitaria. No sé, por ejemplo, a diferencia de... De, de Doctor Strange, que hemos visto spots y, y rumores y demás. No sé si ustedes vieron el Super Bowl, pero yo no vi un spot de Batman en el Super Bowl. No, Cierto. No. Además, como tal, no, no. además yo no sé qué tanto sea raro que no, que no haya habido como tanto frenesí por la preventa de boletos. O que haya sido más bien normal y que lo que fue raro es que con la película de Spider-Man se cayera el sistema del cine y todo el mundo comprara boletos al final. Eh, yo, yo diría que a Spider-Man eh, le hicieron la misma cantidad de publicidad. El, el tema aquí es que la gente le hizo un buen de publicidad a Spider-Man y eso no sí. ha sucedido con Batman. Sí, ya con el simple hecho de que tal vez salen los tres, ¿no? Los tres eh, Spider-Man, que lo han, tom sí, han tomado. Sí, o sea, el manto ahí se hizo un, un hype que ¿No? fue creciendo como bola de nieve. Que yo creo que eso es más bien lo raro, ¿no? O sea, no es tan raro que un mes antes la gente no esté comprando todavía los boletos para una película. Pero entonces lo que estás tratando de decir es que Batman ya no es eh, el favorito, la gente ya no espera a Batman como esperó Spider-Man. Pues sí, o sea, no quisiera decir eso, pero, pero, pero en parte sí, sí sí tiene algo de eso. Yo creo que también puede deberse un poco a la cantidad de Batmans, ¿no? O sea, a, reboot tras reboot tras reboot, como que es, de, es demasiado, ¿no? Sí, bueno, este, sí, pero no, Spider-Man tuvo pues, tres reboots. Bueno, pues, sí, también, <risa> eso es cierto. Sí, digo, yo no. creo que <risa> tuvimos una década muy demasiado fuerte no para el MCU este, a partir del 2010, sobre todo. Empezó en 2008 como el fervor no con Iron Man, pero desde 2010 en adelante como que fue el boom, ¿no? Total. este Entonces se posicionó también Marvel en, en, en el cine que y DC quedó muy, desa... muy, muy rezagado en esta última década, ¿no? Sí, yo, yo, creo, que, yo creo que tiene que ver el hecho de que Spider-Man tiene un universo encima que lo impulsa, ¿no? O sea, es como un cohete que, o sea... Porque dices, es raro que con Spider-Man se hayan agotado, bueno, pues con Infinity War y con Endgame también se agotaron en la preventa. Más bien yo creo que el impulso que le da a su universo y, y que la campaña publicitaria que dices, pues igual y le hicieron lo mismo, pero los fans y las películas anteriores como que le dan otro impulso que definitivamente Batman no recibe, ¿no? Porque ni Batfleck le... Le, le da ese impulso, ni Justice League le da ese impulso, mucho menos el Snyder Cut, que es una basura, entonces... Ahí pues, vamos. No, bueno, hay que ser sinceros, y, y no, no le da no, ese impulso. No. La gente no dice, ¡ay, en el Snyder Cut pasó esto! ¡Vamos a ver qué pasa con Batman! Porque ni siquiera es el mismo Batman, entonces no le da... Es ese que impulso. justo ese es el tema que yo quería tocar, que, que, que yo creo que también un poco eh, es que la audiencia puede ya estar hasta un poco confundida, ¿no? Porque no es solo que haya sido... Eh, reboot tras reboot, en el sentido de que, ah, es que en los noventas fueron las de Tim Burton y luego las de Joel Schumacher y luego las de eh, Christopher Nolan y luego las de Zack Snyder, sino que en este momento, eh, o bueno, en estos últimos eh, cinco o seis años, hemos tenido al Batman de Ben Affleck por un lado, el, la, la película de Joker de, eh, por otro lado con Joaquin Phoenix y ahora tenemos este nuevo Batman, entonces ya como que siento que a lo mejor también la audiencia está un poco revuelta, así de este Batman, ¿dónde encaja o encaja o no encaja? O sea, como que demasiadas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que pueden ah. resultar eh, a lo mejor confusas o, eh, pues, claro, y no un poco hay... el interés. A lo mejor a la gente que sí le gustaba mucho el Batman de Ben Affleck, como, como Raúl dice, bueno, ¿y ya, ¿por qué entonces no continuaron con este y ahora ya es otro diferente? Es... Sí, no, no, no tienen ese, ese público cautivo que sí tienen las películas de Marvel, porque ese público que vio Spider-Man 2, pues dice, hombre, tengo que ver la 3 para saber qué va a pasar, ¿no? En cambio aquí no sé si le está jugando un poco en contra el hecho de que, eh, pues, este Batman nunca ha aparecido y no tiene historia previa. No, pues es que sí, es un reinicio, como dicen. Yo bueno, por eso justamente, o oh, oh, dilo Alex. No, se, dilo, no, no, está. Se, adelante, adelante. adelante. Ah, bueno, yo, como es un reinicio, no lo... O sea, entiendo tal vez por la época, porque ya se va a estrenar, como tú dices, en menos de un mes, este Batman, es con el que lo estamos comparando, ¿no? Porque es, digamos, la carta fuerte de DC, tal vez, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho, hecho esto mejor? DC, yo creo que ahí es donde está el error de ellos, si en lugar de haber anunciado, eh, porque para mí el que con el que en realidad está compitiendo, o con quien en realidad debería de competir, es Spider-Man eh, 3 o contra The Flash. ¿Por qué The Flash? Porque vamos a tener también el regreso de, de un Batman. ¿Pero qué hubiera pasado eh, si además del regreso de, de Michael Keaton, no sé, imaginemos que Val Kilmer no, no tiene, o no le dio cáncer de ganganta, ¿no? De alguna forma sigue trabajando o por lo menos tiene las posibilidades de regresar, y todo eso se manejara de forma eh, secreta como pasó con El Hombre Araña. Tanto su regreso de él como de, el de, el de Michael Keaton. Pues, pues es que, que será diferente el hype, ¿no? Y empezar es no que, ver, ¿no? o sea, ahí, es, ahí estamos ahí estamos hablando del hype de otra película que, si bien ya se ha venido un poco hablando de ellas eh, por algún tiempo, ni sabemos cuándo se estrena realmente eh, y no, no ha generado ese, ese nivel de conversación, porque diciembre. pues... Como bien, lo, como bien lo has dicho, ¿no? O sea, aquí regresa Michael Keaton, va a regresar Ben Affleck, eso está confirmado, pero a lo mejor pudiera sí. como generarse esta oleada de rumores, ¿sabes? Que, tal que también vemos... Sí, exacto, Affleck, no sé por qué lo anunciaron creaste. luego, luego... Eso, luego nadie, dije... nadie está hablando de eso. No. eso sí. Nadie está hablando de eso, nadie ha rumorado eso, a nadie le importa. No, pero no, hay, hay, otra cosa, hay otra cosa de mucho peso que siento yo que influye. ¿No, no sienten ustedes que, o sea, recordemos así un poquito hacia atrás... Como Batman tuvo como mucho peso en los noventas, ¿no? O sea, sobre todo este... No crean que eso le esté jugando como en contra el hecho de que ahorita quieran introducir al personaje en, en universos, este, así como al lado de otros personajes, porque nos habían acostumbrado a tratar a Batman, ¿no? Como el, el héroe, ¿no? El, el de una película completa para él, ¿no? Este. Y, y ahorita es ese es el error en el que está cayendo con este personaje. Pues hay yo, una saturación yo, de que personajes yo... y... Oh, perdón, <ríe> es que se, los perdón Alex. No, es que yo, yo iba a decir que eh, a, a, algo que a mí me, me llama la atención de lo que dice ahorita Mario es que justamente en el caso de Spider-Man, por ejemplo, tanto la saga de Sam Raimi como la saga de Andrew Garfield son dos mileras. Entonces, quien ahorita vio esta película creció, digamos, con esas otras dos sagas. Pero, por ejemplo, la saga de Keaton, eh, sinceramente, yo no crecí con ella. Los noventeros, eh, no sé ustedes, que son un poco más finales de los ochentas. viejos Ah, yo qué quiero <risa> decir. No iba a decir viejos, pero <risa> casi. Pero en mi caso, a mí me pillaron muy chico y la verdad no crecí con ellas. Yo no las vi en su momento. Entonces, no es como un cameo que me emocione tanto, ¿sabes? Como, por ejemplo... No sé, el de, el de el del Superman de Smallville en las series, creo que me sí, emocionaba Tom más, running. porque crecí con, ese, con Smallville. Sí, sí. Eh, o sea, sí que, también puede ser no entiendo, algo así. Bueno, es que no entiendo cómo, ahora, ¿de cuándo acá Spiderman tiene más eh, cultura cinematográfica que, que el mismo Batman? Por eso les digo, Pero es que... ahí no entiendo qué está pasando, porque es mucho más mítico que regrese Michael Keaton que el mismo Andrew Garfield y, y, y Toby Maguire. O sea, bueno, ah, para yo, mí, estoy, yo estoy de acuerdo contigo mismo, ¿no? en eso, pero, pero juegan dos cosas ahí. O sea, lo, uno lo que decía eh, Miguel, yo pienso que no es tanto que Spider-Man tenga más, este, más peso cinematográficamente, sino que el, el universo de Marvel lo, lo jala y. Cualquier película que sale de Marvel, ella es como, la tengo que ver porque tengo que saber qué pasa. Y si esa película es de Spider-Man, y si se generan tantos rumores como se generaron para esta última, pues obviamente la expectativa sube muchísimo, aunque yo sigo pensando que eh, de todos los superhéroes, Batman es el más popular. Es que sí, yo también, o sea, yo yo más que el o sea, sí, el, el universo lo jala, pero yo más que el universo en este caso en específico, sí creo que tiene que ver un poco también con la, con, con la temporalidad es más reciente, está más presente en los corazones y la mente de la gente, lo, las diferentes versiones de Spider-Man, que por ejemplo el Batman de Michael Keaton, para mí. Te, Sí, de, de Michael Keaton, sea, Keaton, sí, pero de Batman en general tenemos que al mismo tiempo, ese también es un problema. Ajá, pero yo yo creo, corríjanme si me equivoco o si ustedes creen lo contrario, que si hubieran anunciado el Batman de B Christian Bale, puta, hubiera, hubiera sido un bombazo. Sí, mucho tres, más sí. que y Keaton. Bale y Keaton, boom. No, sí, no, no, no, Bale sobre Keaton, porque está más reciente, ¿sabes? Yo sí, estoy muy de acuerdo con lo, que dices, con lo que dices de la temporalidad, o sea, eh, nosotros que sí somos de finales de los 80, y los más atrás incluso, pues sí, tienen muy presente el Batman de Michael Keaton, este, les emociona mucho, pero sí, o sea, eh, para efectos de cine, sobre todo, este cuenta mucho la temporalidad, o sea, van quedando como... Ya poco a poco en el pasado y ahorita pues mucho, muchos chavos se identifican muchísimo con, con lo, todo lo que hizo Marvel en esta última década no yo creo que eh, también yo no pienso que el que hayan puesto al, al Batman de Keaton sea el problema porque al final sí para algunas generaciones ya, ya a lo mejor es un poco hacia atrás pero para otras muchas pues lo siguen ubicando, sí mucho. hay muchos milenios que, que más les bien, gusta lo retro, sí no, no yo, sí, también, ¿no? yo sí. creo que más bien es un tema a lo mejor de estrategia eh, porque nos anunciaron que regresaba eh, Michael Keaton como Batman mucho tiempo antes de que siquiera empezaran sí. a filmar la película. Sí, no, no, eh, por eso no te digo, o sea, qué. la película yo, yo ya ni siquiera tenía como presente cuando se estrena, no, no, no ha recibido como mucha importancia, porque ya lo sabemos desde hace mucho que iba a regresar, entonces pues, sí, da un poco no, igual, verdad, ¿no? No, no no nos han legal. seguido como alimentando esa eh, expectativa. Y que además, eso, eso responde un poco a las malas decisiones que ha tenido Warner y DC en querer o en sentir la presión de Marvel, ¿no? Porque Marvel anuncia que va a tener a tres Spider-Mans, o bueno, no lo anuncia, pero está en boca de todos, y entonces DC dice, ¡eh, ey, hey, hey, Nosotros también, volútennos a ver, ¿saben? También lo no, podemos o sea, Ahí, ahí es donde te digo DC, lo de estrategia, no. ¿qué pasaría si más bien, en lugar de habernos avisado hace mil años que iba a regresar a Michael Keaton, de repente saliera el primer teaser trailer de Flash, y, y escuchamos sale. la voz de Michael Keaton, como lo, hicimos, sí. como lo vimos en el adelanto, o vemos su disfraz, y entonces ahí se prende el, el, el hype, ¿no? Eso es lo sí, que yo sí. pensaría que hubiera funcionado a lo mejor, y un poco más cercano a la, al estreno de la película. Sí, esas decisiones sí están bueno también creo que juega un poco el que va a ser una película de Flash, ni siquiera va a ser una película de Batman, y de Flash tampoco es como que el superhéroe más... Eh, pues que más le gusta no, a la gente. Yo no creo, no conozco a nadie que Flash sea su superhéroe favorito. Disculpa, no, sí, sí hay muchos, yo sí conozco a muchos. De, ¿De DC, sí, bueno, no, ¿De DC Flash es mi superhéroe mejores. favorito. Yo sé que no soy eh, un mega fan de DC, ni, ni mucho menos. Ahí yo siempre ¿eh? he sido mucho más Marvel, pero de DC, el que más me gusta siempre ha sido Flash. Bueno, pero, bueno, ok. Tú. O sea, yo, yo no sabía de nadie hasta, hasta este momento que ya sé que de <risa> <risa> Pero. Pero, pero igual, o sea, base del mismo flash de Ezra Miller. <risa> que a mí ese flash no Batman. me gustó, por cierto. Exacto. Porque, el el o sea, por flash lado, de Ezra Miller a mucha gente no le gustó. Por un lado, que salió en la Liga de la Justicia, olvidémonos por un momento del Snyder Cut, la Liga de la Justicia que salió en el cine, la que se supone que era canon hasta el año pasado, eh, es, ese, es ese mismo flash, ¿no? Que no ni, ni gustó ni, ni disgustó, creo que pasó muy desapercibido. Sí, como muy luego, este, luego el año pasado se anuncia que esa Liga de la Justicia deja de ser canon, ya no importa, vamos a ignorarla. Igual que la película de Batman contra Superman, donde también es un pequeño cameo. Pero en esta película de Flash sí van a traer al Batman de Ben Affleck, que ya no es canon, pero sí va a regresar para esta película y van a traer al otro. Entonces, te digo, es como, como que lo hacen muy confuso y eso ayuda también, como que más que emoción, digo, ¿qué, qué, están, qué estaban haciendo, ¿no? no, pero es que más que confuso... Estás en, en Newt, Mario. Ah, dice, ah, caray. Ah, caray. Llevo hablando media hora y nadie me escucha. Sí, sí, sí. Ya, dilo, dilo, Mario. Este, o sea, yo, yo siento que... Digo, me pongo a pensar un poquito en la película de Joker. Digo, sé que no tiene mucho que ver, a lo mejor, con los universos... Eh. Pero el tema ya no sabemos qué tiene que ver y qué no. El caso de The Batman, este, yo, yo siento que funcionaría mejor si lo dejan así por aparte, ¿no? Es que el problema de DC es que se dejaron llevar, ¿no? por esta idea de que Marvel mar marcó la pauta, ¿no? de qué se va a hacer, vamos a copiar, ¿no? La receta, ¿no? Y así vamos a, a empezar a mezclar, a introducir nuestros universos para nuestros personajes. Pero la, pero la calidad, pues como que ha quedado de lado, ¿no? O sea, así como la A ver, es que otra vez... Están, es que como tú lo acabas diciendo de decir. que marcó, ya no. lo hacen en, en la tele, en la televisión ya lo hacía, lo único que quisieron hacer es llevarlo al cine, pero el Arrowverse existe desde antes. De Fíjate que yo aquí quisiera decir, bien. yo aquí quisiera decir un punto importante que creo que Raúl va a estar de acuerdo conmigo, y es que... Quizá ni siquiera sea falta de calidad, ¿sabes? ¿A qué voy? Eh, o sea, si, si no existiera Marvel, si hubiera una forma de borrar las 27 películas de Marvel de tu cabeza. Si sí, hay una ahí, forma con las piedras del infinito. ¿sabes? <risa> ¿sabes? Sí. Y que nunca las hubieras visto y no las tuvieras presente como referencia. Y te mandan eh, Justice League, por ejemplo, la, la de Whedon. Eh, quizá tenía errores, quizá tenía fallas pero quizá al verlo en pantalla sin otra referencia previa, hubieras dicho, oh, se ve espectacular, se ve padre, esos efectos me gustaron, por fin estoy viendo a mis superhéroes favoritos reunidos como nunca antes nadie lo ha hecho. Pero el problema es que tienes del otro lado a Marvel que, que pone la vara muy alta y entonces, eh, obviamente nunca le vas a dar gusto a toda la gente, pero habiendo una referencia mejor... Eh, lo que quizá era bueno, se ve peor, ¿sabes? Sí, no, no. Por Entonces, en la vara alta en organización, eso sí, mis respetos. Para mantener no, y, un universo y y, y, y en, en, en, en cómo el crear la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre dije que Batman v Superman, la segunda hora, la primera hora es basura. Pero la segunda hora, a mí me gustó, cuando empezó el, el, el, el, el segundo acto o el tercer acto, yo me entretuve y me gustó y se me hizo entretenida, eh, con mucha acción, eh, un poco oscura, sí, pero me gustó esa segunda hora. Pero obviamente, si tienes una referencia mejor, como te digo, o sea, lo, lo bueno se ve peor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Al lado de lo Mira. excelente, lo bueno ah, se ve peor. Ah, sí, sí. Esto ya, tiene... Razón hay rey, cosas ¿eh? que yo sí rescato de Batman contra Superman, que ah. hay cosas que sí me gustan. Me gusta la parte de la muerte de Superman y demás. Pero en general yo sí siento que, aunque no tuvieran ese punto de referencia, en, en general no, no es una buena película, ni tampoco la Liga de la Justicia. Creo que sí ahí, o sea, sí juega el que las hicieron pensando en querer hacer lo mismo, como decía Mario, que estaba haciendo Marvel. Y entonces, en lugar de tomarse 10 películas para, para plantear a los personajes, utilizaron dos y quedó pues, chafa. Pero eso pero de, de, A, de a ver, les voy manera, a poner ¿no? un ejemplo. Eh, eh, Avengers, las dos, era de Ultron, que de era, es una semana. La verdad, dejó mucho que desear. Digo, nos presentó sí. a los personajes importantes, pero dejó mucho que desear. Al, al, al fin ya al que cabo, ahí está a el, que estaban reunidos. Es que ahí está el... Ahí tú lo acabas de decir. O sea, no todas las películas de Marvel son muy buenas. Pero... Eh, cada una ayuda a introducir ciertos elementos y, y, a, y a seguir como el hilo. Y entonces las que sí son muy buenas, de repente levantan a las que no tanto. Es que, es es que un, también es Es como eso, un todo. O sea, es como un equipo sí, de después fútbol. Salió Civil War y ya, eh, O sea, digo, yo sé que no todos son como superfutboleros pero en esta época donde el, donde el Real Madrid y el Barcelona eran los mejores equipos del mundo, el Real Madrid era un gran equipo, pero al lado del Barcelona se veía basura, porque el Barcelona era mejor, ¿sabes? Y quizá en el Barcelona no todos eran tan buenos, pero como jugaban como un equipo, todos se veían buenos. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo, o sea, Era de Ultron, Thor 2, sí. Iron Man 3... O eh... sea, ¿Víctor Valdés era buen portero? ¿Cómo te explicas eso? Exacto, exacto, mierda? o sea, eh, Doctor claro. Strange 1, eh, tienen todas, todas, todas tienen sí. cosas muy buenas, eh, como visión en Era de Ultron, como el mismo Ultron, mm. que se ve espectacular, eh, su cuerpo final, digamos, eh, Doctor Strange, todo esto... Eh, el mundo espejo y la dimensión del espejo y los efectos de los hechizos, no sé, tiene cosas buenas, pero se ven mejores dentro de su universo tan expandido, y en cambio DC eh, puede que las películas también tengan cosas buenas. A mí, por ejemplo, el diseño de Cyborg me gusta, eh, Flash no, la verdad, Flash me me, me, se me hace muy mal Flash, es, pero Aquaman bueno. Es, perfecto, es, es un buenísimo. Flash que lo Aquaman contrario, porque en lugar de ir bastante. rápido todas las escenas de Flash están en cámara lenta. <ríe> La película de mismo, Aquaman bueno. a mí me gustó, por ejemplo, a mí, a, mí, a mí se me hizo una buena película, pero claro, dentro sí. de su universo, eh, pues quizá pierde un poco, ¿no? Quizá mucha gente ya no le gustó tanto porque forma parte de un universo que no le gusta, entonces ya va como problema. con prejuicio. O... O sea, ya tomaron la decisión de, bueno, queremos seguir un poco apostándole a este especie de universo de DC. Vamos a quitar las películas que, que, que no funcionaron, las vamos a tratar como de borrar de la memoria colectiva, pero vamos a seguir haciendo películas de Shazam, de Aquaman, de La Mujer Maravilla. Eh, vamos a seguir considerando, por ejemplo, al Batman de Ben Affleck y al y a Flash de Ezra Miller para esta nueva película, pero al mismo tiempo vamos a introducir... A otro Batman eh, por separado y al Joker, y o sea, ahí es donde te digo que empiezan a mezclar muchas cosas al mismo tiempo, Mario lo decía, eh, la película de The Batman deberían tratarla como una cosa independiente, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque se ve que, es, que va a ser una buena lo que te película. Iba a decir. Y yo difiero Pero, completamente. Espérame, espérame. Yo también. Eh, o, sea, o sea, deberían tratarlo como una cosa independiente Pero entonces era este el mejor momento para, para hacer esta película Pensando en que tienen todo lo demás al mismo tiempo O sea, mejor hubieran como que tratado de concluir eh, Lo que están haciendo Que ya decidieron que si sí quieren seguir con ello Y posteriormente eh, lanzar otra versión de, de Batman Fíjate que yo ahí difiero Y este ejemplo lo voy a sacar un poco de los cómics O incluso de No sé, por ejemplo Sagas de libros si, si a alguien no le gustan los cómics, puede eh, tras, traspolarlo a sagas de libros. Eh, si tú tienes una saga de varios componentes, como en este caso el DC Universe, yo creo que lo peor que puedes hacer es querer borrarlo de la existencia, ¿sabes? O sea, Thor 2 es malo. Como el cómic de cuando Deadpool mata a los escritores es malo. Pero ahí está, y, y ya se hizo y no lo puedes borrar de la existencia. Entonces, si ya lo hiciste, cásate con tu idea y trata de ir mejorando en el camino. Pero no quieras, como de, ay, híjole, aquí la cagamos, pues no lo hicimos, ¿eh? Olvídense de eso y vamos a partir desde cero. No. Y hacemos una nueva Suicide Squad. Exacto, hacemos... o sea, eso, eso para mí es el Pero primer es que error. Si llego una porque... idea mejor. Claro que sí. Es que sí, Raúl, estoy de acuerdo sí, con el Sí, Pero, que si pero hay, hay mejor, maneras de, de hacerlo. Pero entonces o sea, ejemplo, es un reboot. Yo, no, ¿no? No, un o sea, reboot los... no, no un reboot, no, un reboot, no. O sea, yo que creo fue. que la mejor manera de, como yo lo hubiera hecho, o como yo siento que hubiera sido la mejor manera de hacerlo para mí como fan, sería decir, ah, ¿no te gustó Justice League? Pues ni modo, no te gustó, pero ahí está, ¿no? Ya sí. la hicimos. No. Entonces, este Batman que vamos a presentarte ahora es o una versión más joven, o una versión. Sí previa, este de sus inicios, o sea darte una explicación de por qué este es otro Batman, sí, sí, sí. pero sin borrar al otro, sabes, o sea, claro, claro. yo, no, no, ya, yo o sea, es que por lo que entendí el Batman de Ben Affleck es un Batman viejo, cansado eh, ya con es muchos gordo. años de experiencia y de, con muchas cosas en su en su carrera como vigilante tanto buenas como malas que lo atormentan y que lo llevaron a tomar las decisiones que tomó tanto en Batman y Superman como en Justice League. Bueno, pues si ese es el caso, respétalo, ya lo hiciste, cásate con esa idea y en la nueva película de The Batman, preséntame un Batman más joven, más ágil y cómo se fue convirtiendo en lo que fue Ben Affleck para que entonces sí, le des coherencia a este universo de una manera y amalgama orgánica este universo, ¿no? y buena. Pero es exacto. que ahí está el problema, no, no quieren, no todos quieren, no todos en Warner Brothers aparentemente quieren casarse con la idea del universo, quieren seguir haciendo cosas aparte y es donde, donde entra como sí. un poco en conflicto. Yo estoy de acuerdo en lo que dices, el, el querer como borrar a una película de la existencia no me gusta porque pues realmente no lo haces, o sea, que digas que no existió, pues no hace que no te acuerdes de ella ni que... Eh, ni, ni demás. yo lo que digo es si no funcionó eh, la primera, la de Suicide Squad la de Batman contra Superman la de eh, Justice League si Henry Cavill renunció después al rol de al rol de Superman, si la segunda de la Mujer Maravilla fue tan eh, destrozada por la crítica, ¿por qué no mejor eh, pues te resignas de, de eso lo, ya lo, o sea, cierras ese ciclo y empiezas con cosas nuevas que, que en este caso sería de Batman, yo no estoy de acuerdo en que quieras como meter o tratar de hacer embonar a este nuevo Batman de Robert Pattinson para que sea una versión más joven y, y tenga coherencia con el de Ben Affleck, porque al final, la historia que cuentan en Justice League y demás, vemos a un Batman que luego se enfrenta a extraterrestres y a estos hombres mosca y cosas, que a lo mejor no van mucho con la visión que ap aparenta tener, por los trailers y los avances, el Batman de Matt Reeves, ¿no? Que él quiere hacer como un Batman más centrado en la parte de que es el mejor detective del mundo y, y un Batman como más... Una historia más policíaca, no tanto yéndose hacia la parte de extraterrestres y cosas así. Claro, cosas pero, pero es que ahí entra... O sea, a mí algo que... Y eso supongo que ya es como un, poco, un punto de vista personal. Pero a mí, algo que siempre me ha gustado del cine y de, la, de las películas en general es la evolución, la continuidad. Esto se ve mucho en los videojuegos. Eh, la, la clásica fórmula de un videojuego de que empiezas sin nada, como una persona totalmente ordinaria. Llamemos, por ejemplo, Assassin's Creed, Halo, eh, Gears. No sé, las sagas más importantes, ¿no? Y se ven películas también como en Piratas del Caribe, que Orlando Bloom, el personaje de Orlando Bloom y el personaje de Keira Knightley empiezan con, como personajes comunes y corrientes de una vida común y corriente en esa época, ah, terminan convirti convirtiéndose en señores piratas y leyendas. Eh, esta, esta construcción de personajes y de evolución que premia al espectador, creo que es una fórmula infalible, o sea, no hay manera de que esa fórmula falle. A menos sí. que lo es que que han hecho. Es no, no, problema, no, no, que no, no, no, es que no lo han hecho, no lo no, han aplicado. es si, el problema. Si a mí me dices sí. que este Batman fue en su momento de juventud, a los 30 años, por decirlo de alguna forma, eh, el mejor detective de su ciudad y se fue haciendo de experiencia y de musculatura y de habilidades y de armas y de conocimientos para algún día llegar a formar parte de una Liga de la Justicia que salvó al universo hombre, la fórmula va para arriba pero el problema es que no han aplicado esta fórmula de evolución que premia tu constancia en este universo, o sea, premia el que tú hayas visto cómo crece ese personaje bueno, es que, Sí, o es sea, el... yo creo que esta versión de Batman no, no pretende ser parte de ese de ese universo y hay, Es que ahí ese entra... es el o sea, error Como, como dices, como dices no, no, no, es que... no han buscado realizar esta fórmula sí. Falta un no Kevin Feige hay... en DC Alguien que diga, claro, sí, se un se calla. No, no han buscado, sí. no han buscado realizar ese, esa fórmula, sino que más bien eh, la, no se ponen de acuerdo dentro del estudio. No quiero, no sé. eh, ¿cómo se llama? Yo quiero esto, yo quiero esto otro, mejor hacemos todo en lugar de casarnos con no, una sola cosa. No, no, sé si re, no sé si recuerdan, empezó Christopher Nolan siendo el primero como el cargo del DCCU. No sé si se acuerdan, empezó yo el mismo Christopher Nolan. Él empezó ¿No siendo, siendo productor de Man of Steel, pero ay, pues se salió porque vio lo cagadero que estaban queriendo hacer. ¿Sí? pero o sea, mira, ahí Raúl Raúl lo dice quizá un poquito de broma, fa falta un Kevin Feige, ¿Sí? pero es verdad, o sea, Spider-Man o sea, y su universo con altibajos y lo que quieras en Sony, tiene una cabeza, Amy Pascal, eh, el universo de Marvel con, con, con Marvel, Marvel Studios, tiene una cabeza, que es Kevin Feige, un equipo de fútbol, tiene un presidente deportivo. Bueno, pero un, es que... DC un no equipo un de estudio. fútbol americano tiene Dis... un general manager. Sí, no, es Warner. O sea, tiene alguien, alguien que haber alguien alguien que esté arriba de todos y diga... O sea, porque tú dices, en el estudio no se ponen de acuerdo si hacer esto, si hacer lo otro. Bueno, porque no... O sea, dime quién es la cabeza de, DC, de Warner y del DC Universe. No la, hay no. No, no la hay. no, sí. o sea, hay una cabeza de Warner, pero ese, esa cabeza está en muchos proyectos, no, además, por de eso, eso, es que además... Por eso yo no es de Warner y del DC eh, Universe. Tiene Exacto. que haber alguien... O sea, porque imagínate la junta directiva, haz de cuenta como, como esta escena de Piratas del Caribe 3 donde se juntan todos los señores piratas, todos están hablando a lo pendejo y disparándose y <risa> bla, la, bla, ¿no? Y de pronto de pronto sale el, el papá de Jack, este, este que interpreta el de los Rolling Stones, y dice, a ver, pendejos, aquí manda el código. Tiene que haber alguien, o sea, imagínate la sala de Warner diciendo, no, es que no hay que darle continuidad. No, sí, es que sí hay que darle continuidad. No, es que hay que empezar de cero. No, es que es una estupidez empezar de cero. Que alguien agarre una cabeza, un Kevin Feige, una Amy Pascal, y diga: A ver, vamos a estructurar un plan y vamos a seguir ese plan. Pues sí, debería, sí, pero no, eso, no lo hay. Eso te da, eso te da uniformidad sí, ¿no? en los productos que vas sacando, ¿no? Los estrenos Claro, que vas sacando, y estándar y, de calidad. Sí, exacto. Sí. O sea, le das identidad a cada película que vayas haciendo. Y, y, y no sales de eso, ¿no? no, no, no Yo creo claro. que esa palabra es clave, ¿eh? Identidad. Identi Porque ahorita Alex dijo que la visión de, del director de, de, de Batman es tal vez que no pertenezca tanto a, eh, y sea un poco más terrenal. Y la visión de Joaquín Phoenix, del Joker, era un, un tipo más normal y corriente. Y, pero, a ver, lo hemos platicado en otros programas, lo dijo Raúl. O sea. Cuando James Gunn llegó o cuando este, ay se me fue el nombre del hace Thor 3 que también es muy bueno. Taika Waititi. Taika Waititi. Cuando Taika Waititi llegó Ajá. dijo oigan tengo esta idea y esta idea y esta idea y Kevin Feige le dijo están perfectas me encantan pero tienes que seguir una línea y esta línea es esta. ¿sabes? Por eso. dicho. Entonces el director de pasado. The Batman y el director de de Joker y a los escritores. En lugar de darles rienda suelta y decirles, pues a ver cuál es su visión y vamos a hacer su visión, deberían de, de contratar guionistas y directores que se vayan acoplando un poco al, al, al, o sea, lo al, al proyecto. Dices, ¿no? Lo que hablábamos no, al revés vez, ¿no? es de que... las diferencias de trabajar en DC con Marvel, que dijimos... Que Por más James que, que dijo, suene mal. Una de ellas es que no tengo que seguirlo. No tengo que seguir claro. una línea como en Marvel, sí, ¿no? Que lo veía y, como... Y puede algo sonar mal, porque Raúl, por ejemplo, lo, lo criticó en su momento. Dijo, es que en Marvel no los dejan trabajar. Bueno, es que no es que no los dejen trabajar, es que también el libre albedrío, ahora sí que es como, como en estas películas, ¿no? Donde te dan tres deseos, pero no, no puedes controlar el libre albedrío, no puedes enamorar a, no sé quién, a, a la gente y no sé qué otra regla, ¿no? ¿Por qué? Porque el libre albedrío es caos. Así de sencillo. El libre albedrío sí. es caos. Tiene no, que... es que próxima... no, no, no. Es que aquí... Panther se o sea, va a ser tú... una pantera real, ¿no? Es que lo que ustedes están diciendo, Raúl y Miguel, es que es que deberían actuar más como Marvel para hacerlo funcionar. Y yo creo que eh, no tanto así sino que el problema, gran problema que ha tenido Warner Brothers con sus con las propiedades de DC es querer hacer lo mismo que Marvel, porque obviamente no lo, no lo están sabiendo hacer, como tú dices, no lo están haciendo de la misma manera y entonces no está saliendo igual. Yo, lo que ha funcionado para las películas de DC es cuando han hecho películas en independiente. Las películas de Batman por aparte, la película de La Mujer Maravilla cuando la hizo Patty Jenkins antes de, de mezclarla con, con todo el demás univers, universo, perdón. Este... Pero eh, la el película, human, película ¿eh? de Joker, <risas> la película de Joker, o sea, todas estas en por el Independiente han funcionado muy bien. Funcionan. Y no ha funcionado o sea, así cuando han querido mezclarlo. Entonces, yo, ¿por qué no, no, yo no digo que copien a Marvel. Yo, yo digo que si quieren hacer un proyecto exitoso de un multiverso o de un universo. Eso, que no quieran hacer entonces eso. Entonces que, que vayan, vayan y sigan las, las reglas o los lineamientos del orden de hacer. Esa organización, Sí, no sí, Marvel, entiendo lo que dices, de pero al final, o sea, si eso no, es, no les está funcionando, que hagan necesita, lo que... Espérame, espérame, espérame, cualquier institución necesita una cabeza para hacer un proyecto a la... Sí, plaza. de acuerdo, pero okay. si eso no les y... está funcionando, que hagan lo que sí porque les está Porque lo han hecho mal, porque lo han hecho mal. Por eso, lo han hecho mal, pero han hecho muy dices, bien lo otro. Si van han hecho muy bien lo otro, que si quieren tener películas exitosas, que hagan lo que han hecho bien. Pero, ¿ya tienes a a de Flash? Los tienes si que van juntar, a hacer lo que han hecho bien, entonces que se atengan a que no van a tener ese boom. De boom. No, Raúl, no los tienes que juntar. No, no esa claro que sí. Esa... Los, sí, los juntas y sale una película horrible. Mejor <risa> no, haces no, una no, película okay. sin independiente ¿Quieres? que sí funcionen Por eso, pero a ver, cada decisión tiene consecuencias. Si van a hacer una película independiente de cada personaje, ese personaje no va a tener el boom o el empuje o el, el boost de un universo detrás de él y pues, ni modo, no van a ser tampoco populares pero no, esto van a ser estoy buenas de acuerdo, pero pero no, no, a pero estoy de acuerdo, pero no lo está teniendo de todas formas a ver Alex, este, esto lo habíamos platicado alguna vez no yo, yo estaba muy de acuerdo con Raúl Nuestra, de la libertad creativa que, que tenía DC ¿no? a diferencia de Marvel, por ejemplo que se van con una especie mm. de lineamiento con su con su, desde sus CEOs hasta productores y etcétera, ¿no? Ahí yo estuve de acuerdo, ¿no? O sea, la libertad creativa, ¿no? De los directores, por ejemplo, Zack Snyder, ¿no? Pero ahorita que hablábamos de la identidad, creo que sí es importante. O sea, no nos estamos refiriendo aquí a copiarla a Marvel como tal, sino a que si tú te estás dando cuenta que para efectos del de, de éxito en taquilla de tus películas, no te está funcionando como soltar películas así sin un orden, sin una identidad, sin una, un solo color, digamos, de, de los personajes, pues sí hace falta esa estructura, ¿no? Sí es necesaria, o sea, sí, creo que sí es muy necesaria para DC, sí no, que haya hay, hay, esa identidad. Sí. O sea, definitivamente tiene mucha razón, Miguel, en que si, si Warner Brothers quiere... Eh, unir todas las historias de DC, tiene que haber una persona o un grupo de personas encargadas de, de hacerlo de una manera coherente, este, que, que funcione bien ¿no? y, que, y que siga en cierta línea. Lo que, sí. O sea, lo que yo digo es que eh, en su historia, las películas de Warner Brothers de DC han funcionado muy bien cuando han sido eh, por independiente y si esta estrategia que han tenido o falta, o falta de estrategia no les ha funcionado, ¿por qué quererlo hacer a fuerza? y aquí es donde entra un poco la nueva de, de Batman, que a mí me parece, si está fuera de todo este universo, me parece eh, una muy buena idea, pero llega en un momento en el que tenemos otras 20 películas alrededor que ya no, ya no hacemos sentido o sea, de, mercado, eh, mercadológicamente, eh, de cuál es eso, cuál. Mercadológicamente eso puede ser un problema, o sea, que tú estés, estés anunciando un estreno en tiempos en donde paralelamente te están presentando... Ya como próximos estrenos, ¿no? Eso a lo mejor le podría jugar un poquito en contra a este estreno de, de Batman. Claro, claro. O sea, es que lo que dices es muy válido, Alex. Pero entonces, o sea, hay que ir todavía un escalón más arriba. La pregunta que se tendría que hacer la productora o, o los presidentes o los ejecutivos o quien sea es: ¿qué vamos a hacer? ¿Calidad o popularidad? O sea, ¿qué preferimos? No, pues preferimos popularidad. Ah, bueno, vamos a hacer un pinche universo que venda un chingo de juguetes, poner una cabeza al frente que se encargue de juntar todo de la manera más orgánica y, y, y bonita posible y vamos a hacer un chingo de dinero. O calidad. No, pues preferimos calidad. Ah, bueno, pues entonces vamos a de, de, de, uh, perdona, designar un productor ejecutivo a cada proyecto independiente. Vamos a hacer películas independientes de cada uno. Maybe ganamos Oscars, maybe este vamos a hacer dinero igual, pero no vamos a ser los más populares del mercado. Lo sacrificamos en pro de la calidad. Es válido, es válido, pero la pregunta de este programa es: ¿por qué Batman ya no es el rey? ¿Por qué Batman ya no es tan popular como Spider-Man? ¿O por qué DC ya no es tan popular como Marvel? Pues porque su decisión fue irse por lo independiente. El problema que yo siento. Por ejemplo, a Raúl no le gusta que se por lo independiente. El Batman problema bien, que yo, las que yo siento mal, es ¿no? que no bien, se casan con no esa idea. O sea, es, es, exacto, que, que ahorita dicen, bueno, vámonos por lo independiente y hacemos una nueva película de Batman. Que tenga una excelente actuación, una excelente dirección, maybe gane un Oscar, eh, sea independiente, sea diferente. Pero el día de mañana <ríe> digan, oh, este Batman pegó un chingo, vamos a juntarlo con la Mujer Maravilla. Y entonces... No tienen decisión, no, no se casan con una idea, con una directriz, ¿sabes? Sí, pareciera que, es se me, chicos, se me ocurre hacer esto, ¿no? Sí, es como muy reaccionaria su forma de, de actuar, ¿no? Ver, dependiendo de lo que pasa con esta película, ah, ya veo si lo junto, si no lo junto. Aquí, por ejemplo, nos dice Octavio, recuerden que hay un octavo arte, que es el arte de hacer dinero con el cine, ah, que bueno. sí es, es un arte, pero no, no, no, va, no tiene que ir peleada la parte de calidad que tú decías, Miguel, con... Eh, con la popularidad, y me voy a, antes de que existiera el universo cinematográfico de Marvel, que es lo que siento que podría llegar a pasar con esta película de Batman. Eh, si ustedes se acuerdan, en el 2004, 2005, que empezaron a anunciar eh, que iba a haber una nueva versión de Batman en el cine, que iba a ser Batman Begins, cuando salieron los primeros pósters los primeros trailers, como que la gente no sabía mucho qué pensar de ver este Batman con, con un traje un poco más así como, eh, como hecho a mano, más como alejado un poco de lo que vimos en los en los noventas y no me acuerdo yo que haya tenido tanta expectativa la película de Batman Begins, incluso cuando salió, cuando se estrenó, vaya, fue un éxito en taquilla, pero no fue un súper éxito de billones de dólares. Sí, yo me acuerdo que, es que aún sí. estábamos pensando en el otro Batman de George Clooney, ¿no? Me acuerdo que... Exacto, y, y al en final, el final, o sea, una vez ya, ya estrenada la película, a la crítica le gustó... Mucho a la gente que sí la vio le gustó mucho y eso empezó a generar mucha expectativa para la segunda parte y no a la segunda parte le ayudó mucho le ayudó mucho la muerte de Heath Ledger pues digo para bien o para mal eh, para catapultar es? un poco su el, la popularidad ya que se estrenó en el cine y le gustó tanto a la gente que la fue a ver como no, por, a perdón, lo mejor, perdón, sí producto. muerte sí, no tiene yo... nada que ver a ver espérame, no, pero bueno sí, sí, termino pero, esta es que idea y tocamos ese tema déjame ver, déjame no. tocar, déjame termino mi idea eh, entonces las películas de de Christopher Nolan de Batman no empezaron con un super hype de que la gente moría de ganas por verlas sin embargo, después de verlas, después de ver la calidad, después de, de ver esa libertad creativa, pero casada con una buena estrategia por parte del estudio, pues se convirtieron en súper exitosas. Eh, tanto de Dark Knight como de Dark Knight Rises sí recaudaron arriba del billón de dólares y, eh, y no tiene que ir peleado con la calidad. Ahora lo que tú dices, Raúl. Eh, pues no manches, o sea, no te acuerdas, no fue hace tanto tiempo sí, en el 2008 sí, sí, cuando sea, se murió Heath Ledger en enero, eso fue lo que le dio el, el, la bola el de claro nieve como la de es... Spider-Man para que Batman se convirtiera en una de las películas, hasta ese momento, la segunda más taquillera en la historia en Estados Unidos no, no, y de que... las más taquilleras en el Yo mundo. Yo creo que fue su actuación, te digo, si hubiera muerto o no. No, por no, eso, no, pero, pero es, es todo que fue de la mano la fue porque el, principio el, por claro el, ejemplo, el claro ejemplo es que hubo polémica cuando se, se, se, se anunció a Heath Ledger pero polémica a nivel cómics, o sea, a nadie le importaba realmente. Pero cuando se murió y todos empezaron a decir, es que se murió este güey, es que se murió este güey, y su actuación está muy cabrón y le van a dar un Oscar, un Oscar post-mortem, fue cuando la película empezó a estar como en boca de todos y decir, bueno, pues quiero verla. ¿Sabes? Porque le van a dar un Oscar, un Oscar post-mortem a este tipo y dicen que actuó muy cabrón. O sea, sí, la muerte sí la empujó a la película. Ah, Desde es, el tráiler, ese, de, ese tipo de cosas sí suele generar mucha expectativa, ¿no? Mucha curiosidad este, entre los espectadores, ¿no? no pues ¿por qué habrá muerto no o sea, qué tanto le pegó el haber interpretado el personaje no este sí pasa muy seguido en el cine eso y en otros rubros del arte este sí pero o sea... volviendo volviendo a tu comentario Alex de, de por qué las películas de Nolan en su momento a lo mejor no sonaron tanto sobre todo Batman Begins pues yo siento que porque la presión de la franquicia de, del personaje de Batman en ese momento no, no estaba tan presionada como ahorita. O sea, ahorita ya, ya está presionada por el sentido del, de, de DC, o sea, de poderse posicionar de mejor manera, a diferencia de aquel entonces que estábamos hablando de... Del de solo personaje que no existe esa presión como tal, realmente. Sí, es lo... no, claro, sí. o sea, es que la, la calidad no va, la calidad no está peleada con la popularidad, no estoy de acuerdo. Pero hay que tomar en cuenta que, o sea, por ejemplo, el Batman, o todo lo que fue Batman antes de Nolan, es decir, lo de Clun y lo de Tim Burton y demás, fue en el siglo pasado, o sea, bueno, antes de los 2000s. Entonces, no sé por qué, o no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el cine noventero y el cine dos milero, hay una hay un abismo de brecha, sí, está, como está, que hubo una evolución, sí. Sí, sí. yo creo que también con la inclusión del CGI, por ejemplo, eh, pero pero hay una división enorme entre el cine noventero y el cine dos milero. Entonces, como que el, todas estas películas de Batman antes del 2000 quedan como en otra era, ¿sabes? Como... Como la era de los dinosaurios y esta ya es la era del, del Homo Sapiens, por decirlo de alguna forma, por, poner... <risa> Entonces, no, no. <risa> por, por dejarlo de alguna forma clara, ¿no? Entonces, en esta nueva era donde, donde empezaba Sam Raimi, donde empezaba eh, X-Men, por ejemplo, por ahí... Que ya eh... es oficialmente la primera película de Marvel, ¿ya viste? <risa> Porque ya ves que sale el mismo... Ya sale Patrick Stewart. X, exacto, ya es oficialmente la. <ríe> y este, la o sea, con, conforme empieza este trendy, no había un, una película que estuviera al nivel de, de, de Dark Knight en, en su momento. O sea, fue, fue un. Sí, no, no. Sigue siendo. Un el... antes y un después. En cambio, ahorita es al revés. Todo está para arriba y es muy difícil que hagas un antes y un después. Entonces, yo lo que decía con popularidad que no, no, no va peleada con calidad, pero ahorita la decisión de, de, de DC es, o sea, en su momento con Nolan fue, ¿cómo hacemos que sea la mejor película de superhéroes a día de hoy? En, en, en aquel 2010 o 2008, no sé. Y en, y en este momento la decisión de DC va más como un, ¿cómo hacemos para que sea una buena película? No pueden, no pueden hacer la mejor película porque no, no hay manera, ¿sabes? O sea, es, es casi imposible, tendría que ser como una velita, como, no sé. Yo no, no sé, sea, o sea, porque, bueno. porque justo, o sea, justo por eso daba el ejemplo de Batman Begins, porque siento que hay como cierto paralelismo de, de ese momento a ahorita, Raúl, porque justo tú lo decías hace rato. En el tra desde el tráiler de The Dark Knight se veía que iba a ser una buena película, se veía que iba a ser una gran interpretación. La sí, de desde trailer. que veas al guasón. Pero, pero, eso, pero eso, el que se veía, no, no le da el impulso a la película para volverse muy taquillera. Es lo mismo que pasa ahorita. La película se ve muy buena, la de The Batman. Los trailers se ven eh, impactantes. El, el avance que salió se ve muy bien. Pero eso no le está dando el empuje para que todo el mundo eh, empiece a hablar de ella y la quiera ir a ver. Y lo mismo pasa en ese momento, lo que le dio el empuje a The Dark Knight fue la muerte de Heath Ledger y el Morbo ya después, eh, la, la calidad de su interpretación y todo, fue lo que le continuó con ese impulso, y creo que es lo que podría llegar a pasar con The Batman, ahorita eh, se Entonces ve que va se a ser una buena película ella, ¿no? Pero, no, pero no está en boca de todos eh, eh, si se muriera hoy Robert Pattinson te aseguro que todo el mundo se va a ver la película y sí, compran sí, los boletos sí, en preventa te lo firmo pero, sí, pero es que aparte entra también un tema, un tema de contexto o sea, no es lo mismo eh, cuando se estrenó Batman Inicia o Batman The Dark Knight, que los cómics eran como... Todavía no todavía no eran trendy, ¿sabes? Los cómics eran como medio mal vistos, como no, muy ñoños, ratero. como, como sí, de sí. niños. Eh, es como el reggaetón. El reggaetón en ese entonces era visto como de barrio, como de rateros, como de... Y ahorita pues, es fresa. Sí, sí, y ahorita es lo mismo. No, ahorita sí, es fresa. O sea, ahorita, ahorita es, fresa. es fresa, el reggaetón, es reggaetón balada, y es lo mismo, ahora los cómics son reggaetón lo mejor balada, del cine vertebra. actualmente, están en, están, es, o sea, los cómics son trendy, ¿sabes? Vértebra. A ver, es que lo que, lo que me sorprende Raúl, es que pones cara de incredulidad, como que no estás de, qué? de acuerdo. O sea, ¿De qué? De, de, de, de lo que te decía. O sea, si, ah, no, no, si hoy no se muriera muerte, Robert Pattinson, no, eso le daría no, no. un superimpulso a la película. Sí, pero no, no para hacerla mejor, porque aunque se muera, ya. No, ya yo no digo para actuación. hacerla mejor, yo digo para que la gente se emocione bueno, por ello el y trending. la vaya a ver. Por eso no, no Exacto. creo, si apesta su actuación, por más que haya muerto, no lo mismo, lo mismo digo... Raúl, por Dios, si mañana se muere Vin Diesel, todo el mundo va a ir a ver Rápidos y Furiosos 10, y no me vayas a decir que va a ser una ¿qué, gran qué, actuación no? de Vin Diesel. ¿Qué, qué, no, que sí. no mucho sector de, la, de los... Pero insectos. no, ¿qué? Es que ¿Qué, es explícate, es qué, es ¿por qué dices que no, Raúl? Porque fue una gran actuación merecedora del Oscar, no tiene que ver si muere o no, es lo que estoy diciendo. No, es que yo no estoy no diciendo que, que el que haya muerto, le hizo una gran actuación, yo lo que estoy la diciendo es, le es le que, que haya el Oscar, muerto no. le dio el impulso no. a nivel marketing, al nivel la gente quiere ir a verla. La gente Ahora no dijo quiero ir a ver la película porque la Creo actuación es no. grande, porque no la habían había... visto todavía. Desde que salió el primer tráiler, miles de personas ya la querían ver nomás por eso. Es que por no eso, que por eso es que estás tan en shock de que la gente no esté comprando los boletos de preventa ahorita, porque no entiendes que a la gente lo que lo mueve no es solo que vean que va a ser bueno en el trailer. Sí, es que desgraciadamente el morbo sí mueve, mueve masas. O sea, para muchos. Resulta. Es, eh, Ahora resulta. No, ahora resulta. Siempre resultado. Jamás, jamás. No, ahora, a ver, o sea, Raúl, para ahí, tí, ahí personalmente, sí, personalmente, un punto, a ti punto. Lo que te mueves sí, es, sí, es que se vea una gran punto. película, que se vea una gran interpretación, que se vea una gran calidad Pero no, dice te, y te es voy, voy a poner dos ejemplos. Gente. Te voy a poner dos ejemplos que se ven. Bueno, uno que se vio en su momento, que fue cuando murió Paul Walker. Todo el mundo fue a ver rápidos y furiosos. Exacto. Por si murió Paul Walker. Y para ver la despedida de Paul Walker y la canción de Wiz Khalifa y se murió Paul Walker y los memes de Paul Walker, bla, bla, bla. Sí, bueno, entonces, eso es distinto a una pero, gana, no, pero, a pero que Pero pongo un ejemplo que pasa cada año. Las películas que, que son nominadas a los Oscar cuando son nominadas, se supone sí, que no reciben ven. este impulso de ir a verlas y demás, pero muchas veces no es suficiente porque la gente dice... Ah, está nominada, pero se ve aburrida, pero se ve lenta, pero se ve dramática, y no las van a ver. Es que... Porque dicen, no solo influye el o sea, que sí, se vea buena. pero para ser, se supone que está también a favor del arte, por eso son nominadas. A ver, hay a ver un reconocimiento, pero yo vuelvo Pero espera, Alex, hay un reconocimiento que adjudica a una película como una impulsora del arte, y, la, y se la acaban de dar a The Batman también. Solamente lo habían tenido The Dark Knight y Joker. Habían tenido ese reconocimiento. Es lo mismo estoy... aquí. No me estoy puedes de decir que, que, que un reconocimiento que solamente se le ha dado a The Dark Knight, a The Joker y a The Batman es un reconocimiento, parámetro para medir algo. ¿Se lo dan ellos mismos o qué? Por eso puede estar nominada o algo, no, es lo que estoy diciendo. No, a ver, ¿no? Porque a a ver Raúl, es muerto? Que, Raúl, es que, escúchame, si estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, lo que, o sea, y justamente lo que yo digo es que The Dark Knight, a, a, a partir de que se estrenó y la sí. dio la gran interpretación y después fue premiado y demás, ahí agarró todavía más impulso y entonces por el de boca en boca de esta película está buenísima, más gente la fue a ver, pero inicialmente, sí. antes de que se supiera lo buena que estaba y lo buena que era la actuación de Heath Ledger, el impulso fue el morbo de su muerte, eso es lo que digo, no que, no que tenga nada que ver con si ganó el Oscar o no, o sea, a partir de que se estrenó entonces ya entró la parte de es una gran película, entonces quiero ir a verla. Wow. Lo mismo que pasó con Avatar. Avatar no tenía, yo creo que muchas expectativas. Se estrenó a la gente, le impactó. Y entonces a raíz de eso se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos. Pero y es eso lo que yo creo que puede suceder con The Batman. The Batman ahorita no está a lo mejor en boca de todos. Ahorita a lo mejor a nadie le importa mucho y, y solo sabemos lo que hemos visto en el tráiler. A partir de que se estrene, si es tan buena como parece que va a estar, yo creo que ahí es donde va a empezar a agarrar impulso. Eso, eso es a lo que quería llegar al final. Se nota, se nota que es episodio de Batman porque Alex está con todo en este episodio. Bueno, y sin desviarnos tanto del tema, ¿qué, espera? o sea, ¿qué esperan? O sea, ¿por qué así ir a ver esta película? O sea, por ejemplo, para Sonia, que no es muy fan de los superhéroes, para Rey, que no es muy fan de los superhéroes, eh, y para toda esta audiencia que, que, que es como de pues yo nada más quiero ir a divertirme el cine, ¿por qué sí ir a ver Batman? O sea, ¿Qué esperamos de esta película como para sí ir a verla? ¿Por qué le dirían a la gente, por qué le dirías tú Raúl, esta va a ser una buena película, vayan a verla? Denle no, una no, oportunidad. Mi, exacto, mi, mi razón sería, ¿por qué no están comprando como se esperados, como lo hicieron con Spider-Man, de Batman, si puede ser el reinicio de, de un Todavía no saben que lo buena que puede ser. muy popular. Bueno, o sea, ajá, sí me pero, entender. pero tú diles, o sea, por, sí qué, entender, o sea... Raúl, ¿por qué todavía no es muy popular? Pero a ver, hay, hay un ¿Qué? punto que, que ahorita vi un comentario, pasa, de, no? vi, vi un comentario del Rey, el, anteri el anterior que puso, de algo externo, ¿no? Por ejemplo, la muerte de alguien, o sea, yo creo que, o sea, sí, o sea, sí, sí influye mucho, porque desgraciadamente vuelvo a lo mismo, la, el morbo mueve a la masa, o sea, se dejan llevar. Yo te conozco. Pero nosotros como espectadores sanos, ¿no? De alguna manera no tendríamos que estar pensando en eso, ¿no? Sino primero pensar en que Pattinson puede dar la calidad, ¿no? De, para esta película, y ya de a partir de ahí nosotros como espectadores que es a lo que a lo que nos clavamos mucho nosotros cuatro, este, pues este, analizar a partir de ahí, ¿no? Ya ya si sí sucede algo externo, pero ya es cosa aparte, ¿no? yo creo sí, Eso sí. Yo le diría... Sí, la tiene que ir a ver, DC maneja, tal vez sí, como dice Lee Miguel, no es el rey de la popularidad, pero sí es el rey de esa combinación, eh, por lo menos bien amalgamada, entre algo que sería tan popular o geek como un personaje de un cómic, llevado ahora o traspasarlo a una situación artística o cinematográficamente hablando de alta, pues, emergadura, ¿no? De alto punch. Eso se ve por lo menos ahorita en los trailers y en los avances que hemos visto, y en la visión de alguien como Matt Reeves Parece ser que lo está alcanzando, ya recibió incluso este reconocimiento, por eso yo diría, oigan, podría este ser, hablando de Batman, porque para mí Watchman ya lo hizo, ya alcanzó a The Dark Knight, podría ser ahora entre los mismos personajes, ser alguien que lo podamos comparar muy bien con de con The Dark Knight. Lo acaba de decir este Octavio, a Batman lo hacen sus enemigos, bueno, también Colin Farrell se ve muy bien, muy muy bien en, en, en lo que hemos visto, y este eh, eh, interrogación, ¿cómo se llama este...? enigma, se ve igual muy distinto a como lo hemos visto por lo menos en la, en la pantalla grande entonces, ahí está para al final verlo y podría ser un nuevo inicio, podría, por lo menos en visión sí. de todo esto, por eso sí tiene que ser Estoy parte de del universo. carajo sí, pero la gente se va a emocionar cuando carajo. la gente le empieza a decir sí es, sí es buena bueno, si ¿qué esperas Nadie tú Raúl, ya, ya en concreto, ¿qué esperas, ¿qué esperas tú de esta película? Ah, no, pues sí, que la rompa que tenga... Eh, un digno candidato para poder compararla muy bien con The Dark Knight. Sí, dudo mucho porque la verdad Hitler es Dios comparado con ese Joker, pero por lo menos una comparación digna y que si salgas de la, de la sala pidiendo más de, de DC o por lo menos empezando por ese universo de, de Pattinson. Totalmente. ¿Tú, Miguel? Pues, o sea, yo les diría a la gente que la vaya a ver... Por dos razones. Octavio dijo algo muy interesante, que es eso, a, a, a Batman lo hacen sus villanos. Yo creo que Colin Farrell puede hacer algo muy interesante, que va a tener buenos villanos, la película. Y que si les gustó de Joker, justamente porque no era tan apegada a un mundo de cómics o todo esto, o sea, por ejemplo, a la gente que no le gusta eh, el tema de las películas de superhéroes porque están muy sobrevaloradas o o no son tan buenas, o son muy cagadas, o cosas así, eh, yo sí siento que esta película de Batman va a ser un poco más como aquella saga de Nolan, más terrenal, más humana, más profunda, tipo la película del Joker, sin... o sea, que tú vas a salir diciendo esto tranquilamente, pudo, haber... pudo no haber sido una película de superhéroes, y me gustó, ¿sabes? Sí, como Entonces, lo pasó con Joker, ¿no? sí, sí. yo esperaría eso y yo creo que por eso la gente debería ir a verla, porque no irían a ver una película de superhéroes como tal. Sí, no, totalmente. Y tiene buen casting. Espero mucho de Colin Farrell. Mario, ¿qué, ¿Qué es? esperas de, de Batman? Pues la verdad, desde que vi el tráiler, digo, sí me imagino una película con tintes más oscuros... Este, incluso algunos tintes hasta noventeros saben, así como algunos elementos por ahí, respetando más la esencia de, de los cómics un poquito Este, eh, sé que Pattinson lo va a hacer bien, o sea, siento que sí es un actor que se ha consolidado mucho desde que se, se salió de su imagen de Twilight entonces sí tengo sí, tengo mucha fe la verdad a este Batman Este, siento que puede ser una muy buena película perdón perdón Alex, justo ahorita lo que dijo, lo que dijo Mario, de, que va a ser una película como respetando un poco la esencia de los cómics, o sea, es como cuando vas a ver una adaptación de un libro, a diferencia de, de, cuando va, de, de, de, de la película de The Flash, que siento que va a ser mega superhéroes, mashup y, y demás, eh, siento que esta va a ser más como una adaptación de un libro, como una historia, más no tanto en, ay sí, vamos a ver un superhéroe, sino vamos a ver una historia... Bien narrada, humano. ¿sabes? A Vamos Hans a ver un Manu. ser humano. Y también recuerden que el director es el que estuvo a cargo de la trilogía, más en concreto de las últimas dos del Planeta de los Simios. Y mis respetos para esas películas en, eh, cinematográficamente hablando, en modo de historia, la verdad. Y uno que diga, el Planeta de los Simios, ¿cómo lo haces más serio y más épico? Él lo logró. entonces Esa es una buena es referencia a las últimas dos del Planeta del, de los Simios, si les gustaron, sí. pues pueden ver un poco de esa esencia la de Jim Franco está rara, no mala pero está rara no, está muy buenísima sí buena pero está rara no sé, es que James Franco no le creo, no sé pero bueno es bueno, es bueno eso me pasa a mí con Colin Farrell, es lo que me preocupa pero, no, yo la verdad este yo la verdad espero que sea una buena película, me emociona bastante me ha ido creciendo la emoción por verla justamente por lo que mencionas Matt Rear se me hace un gran director eh, sí. siento que hizo un súper trabajo con el, con el planeta de los simios y me emociona mucho ver lo que pueda hacer sobre todo porque últimamente que ya han estado saliendo más entrevistas en el tour de prensa de los actores y demás que han hablado mucho sobre que esta es una película muy detectivesca, muy policíaca y ese tipo de películas a mí me gustan mucho entonces yo sí le tengo mucha fe a que pueda ser una muy buena historia la parte del de, de acertijo que dicen que, que está un poco inspirado en el, en el asesino del de zodiaco el que da pistas eh, eh, o sea, eso me llama mucho la atención La, la forma en la que está caracterizada Paul Daino Como el acertijo se me hace muy rara No me, no me encanta, pero pues a, ver cómo, a ver cómo está en la película Su justificación tendrá que tener Entonces yo sí, eh, personalmente, sí le tengo mucha fe Sí espero que sea muy buena Aunque desde mi punto de vista La vara en cuanto se refiere a Batman Está demasiado alta con, con las películas de Christopher Nolan No creo que las pueda superar Por lo menos para mi gusto Pero sí creo que pueda ser una muy buena película a Heath Ledger. Pero digo, como Batman, sí, Alex. Ah, dale con era? tu Hitler, Ledger, que las películas son buenas independientemente de Hitler Ledger o no. Sí. <risa> Él ganó el Oscar, Bale, ¿no? <risa> Será La, la, tu la, la, buena, la película tú es tú un todo, ledger. no es solo un actor. <risa> Vámonos con las noticias. Que no, no. ¿Qué te son? Les... Ahora sí saliste, De <risa> tus cabales. <risa> Lo sacaste de quicio, Sí, No puedo con el mismo argumento es una Heath y otra Langer, vez. Christian Bell, no. Ya tú es, la 30 veces. es Christopher Nolan. Los actores decir. ya pasan a segundo plano. Bueno, Nolan también. Pero bueno. Será un gran año para <risa> este. ¿eh? Espera, Alex, para seguir. Ahora sigo con la tradición de, de Miguel porque ya hasta de cortaste. Recordemos que este año tenemos cuatro de DC. Además, desde Batman inicia Black Adam el 29 de julio, el, el 4 de noviembre de Flash y el, y el 15 de diciembre Aquaman 2 entonces ah, no, no importa, ¿Sí? no, no. Obvio, sí. cada la única que importa es la de Batman la y la de The Flash de justicia, por y la de The Flash no. por Batman no por Flash no, no, no ya verán ya verán y eso sin contar las demás series y ahora sí pasa a las noticias sí sí sí eh, mira eh, la semana pasada fue una, fue una semana interesante para avances y cosas, porque obviamente pues estuvo el Super Bowl, que siempre nos trae varias, varias primicias, por así decirlo. Y antes del Super Bowl, la semana pasada, se estrenó el tráiler, ya un tráiler completo de... Jurassic World Dominion, ¿no? Que habíamos mencionado en semanas anteriores Que yo la verdad no sé qué esperar de esa película no sé, no, Me ¿eh? emociona mucho porque va a regresar El cast original de Jurassic Park Pero, pero por otro No la ponen pues... a la niña alien Digo, a la niña reptil es... la ponen ahí. <ríe> Exacto, el, el trailer como que oh, me dice, no sé si va a estar buena No sé si va a estar épica y genial O si va a ser una basura, ¿sabes? No, no, no, así vas a ver Yo a creo Alex. que va ambas el final. Yo, yo te no. puedo decir que va a, va a ser ambas O sea, va a ser <ríe> un <ríe> final <ríe> Va a ser un final muy épico y muy padre y muy emotivo, porque el tráiler siento que fue emotivo. o sea Este momento donde la, los actores originales salen y que hasta Alan Grant todos y, juntos. y Chris Pratt dicen la misma frase de no se muevan, don't move. No sé, o sea, como que siento que el tráiler fue emotivo, siento que la película va a ser muy épica y emotiva, pero siento que no te va a gustar. ¿sabes? Sí, no, no. no, no, no, no. Sí, sí siento una, que puede ser. ¿eh? Una pregunta, Alex. ¿El score va a ser de John Williams? No. No, pues sí, no, no ha sido, sido de John Williams desde la, desde la segunda, ¿Ah, ¿no? Sí. No, o sea, utilizan, no, obviamente. Perdón, el... <coughs> <coughs> utilizan el tema que él escribió, pero él ya no ha hecho el score completo. Oh, hombre, pero si regresaron a los actores originales, imagínate que regresen a John Williams. No, sí. que la dirigiera Steven Spielberg otra cosa. Sería. <risa> eso ya sería otra pero, cosa, exactamente. No, pero, el final hijo, épico la, la de verdad, la niña transformándose en dinosaurio y peleando contra el T-Rex mutante. Ver ahí a la niña clon de la epic. película anterior sí me preocupa porque además parece que sí va a tener un papel importante. no En, la, en el trailer mencionan que, que, lo, que ellos la están sí. cuidando, este Claire y, y el personaje de Chris Pratt, eh, Owen. Entonces, ah, siento que. Es, espero que ya es la no toquen que más comunica. el tema de que, de que es clon, que como que se nos olvide un poco. Es, es la que se comunica mentalmente con los dinosaurios, Alex. También siento Ay, que no. el hecho de que los dinosaurios ya estén como por todo el mundo. Um, no sé, no sé qué tan padre pues sea es eso, padre, ¿no? eso. sí. O sea, podría pues sí estar es padre, pero la forma en la que salieron al mundo, recordemos que un un sí, chiquito de dinosaurios que tenían encerrados en un sótano, se salieron. Sí. Y ya a raíz de eso dominaron el mundo en dos años. Está raro. <risa> sí, eso sí estuvo Pero, por ejemplo, Está raro, <risa> está como medio imposible. Algo eh, que me gustó vemos dinosaurios 2. en el tráiler que jamás no. vimos en ese sótano, como este sí, dinosaurio eso, como todo emplumado. Y a sí, mí no. lo que, lo que nunca, nunca no me termina de gustar, eh, que no me ha gustado en toda la, esta última trilogía de, de Jurassic World, es esta parte de que Owen haya como tomado a los velociraptors, los velociraptors en las primeras películas por lo menos eran como el verdadero villano, ¿no? Si bien, si bien, ajá, o sea, si bien el, el Tiranosaurio tenía esta gran épica escena, y, les, y se los quería comer y demás. Los Velociraptors son los que siempre ten, estaban en esta, como, digamos, la batalla final. Eran los que los que más miedo daban, los que acechaban mucho a, la, a, a sus presas, que eran los humanos. Y en estas últimas películas, el hecho de que Owen sea como aliado de ellos, nunca me ha gustado, y se ve que van a seguir explotando eso más, más en esta nueva entrega. Pues es Entonces, como el Yoshi de Mario Bros. ¿No? Es que... <risa> Fíjate que yo, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? eh en... en... En, las primeras, en la primera trilogía, los Velociraptors eran a los que quizá más miedo se le tenían por el suspenso que causaban. Y en estas dos películas, eso de que sean como los héroes, tampoco me ha gustado mucho, sinceramente. Sí. Pues a, ver qué, a ver qué pasa. Lado, ¿no? <risa> sí, sí, sí, sí. Como que puede ser muy buena o como que puede ser muy mala. O lo a peor, ver. ¿eh? Puede ser lo peor, incluso superando a la 3. Hijo, o sea, puede ¿crees ser que puede ser lo peor? peor? No, no, no, lo peor no es la 3, Raúl. Lo peor es Jurassic Park eh, Jurassic es? World la anterior. Jurassic World, ¿cómo se llamaba? Ah, no, sí, Fallen Quitando niña Clone. Eso además no está tan no. tan. Ay, no. Raúl, el el volcán, no, el el volcán, el volcán dormiente que nunca había salido es, en la experiencia. Pero está padre para la escena mí para mí para el, el, el es los dinosaurios es encerrados 3, en el eh? sótano. Para mí es peor la 3. El, el, no. el Velociraptor sí, es mala, pero habla, no es tan mala. El Velociraptor que habla y el señor Kirby nunca serán superados. Sí, no, no, pues, el, el dinosaurio, que, el dinosaurio que, que le apuntas con láser a tus enemigos y el dinosaurio, dinosaurio los sigue, eso, eso está peor que lo de la niña clon, por Dios. No ¿Qué? supera al señor Kirby, no supera eh. al señor O sea, ya Kirby. si les vas a apuntar con el ir, láser ¿sí? del rifle, pues mejor les disparas. ¿Para qué inviertes millones de dólares en un velociraptor? <risa> no, <risa> o sea, no, bueno. no manches. Ahí se van. Ahí Pero bueno. Pero bueno, también vimos el tráiler de... Ah, perdón, antes de, de pasar a este a este trailer, que yo estoy seguro que Raúl y Miguel tienen, quieren hablar mucho de él, eh, tuvimos la noticia ya finalmente oficial, el estreno de Obi-Wan Kenobi en Disney Plus para el sí. 25 de mayo, antes de lo que yo me, me, me había imaginado. Me da mucho gusto eso. Creo que este año le están metiendo un poco más de impulso a las series de Star Wars que a las de Marvel, como fue el año pasado. Eh, eso por me ahora. agrada, creo que... Por no, ahora. Es que, bueno, sí, por, por ahorita. Eh, Obi-Wan pues obviamente se ve, se ve muy buena, ya este, la espero con ansias, entonces qué bueno que ya se va a estrenar pronto Y también se anunció ya finalmente una fecha oficial para el estreno de la sexta y última temporada de Better Call Saul Una serie de la que también hemos hablado mucho en este, en este podcast se, ven, se va a estrenar en abril con dos episodios el primer día y después un episodio por semana como ha sucedido en los, en los años anteriores y la segunda parte, que también habíamos mencionado que iba a estar dividida en dos partes, se va a estrenar en julio, entonces realmente el tiempo que vamos a esperar entre una parte y la otra no va a ser eh, tan muy grande, va a ser como un mes realmente. Sí, ¿no? Esa es la, diga, la mejor noticia todo del todo. universo. ¿Y sí, en el, Miguel era... estaba peleadísimo con la idea de que fueran dos partes. ¿Irán a introducir a Walter White? ¿por ahí? ¿Quién sabe? No, no, no cree, Es, creo. Que, unora, es no. que cuando... Eh, yo no, insisto creo. en que hacemos muy pocos programas de series, deberíamos de hacer más, porque hay, hay, hay tantas cosas que hablar de series, o sea... Por ejemplo, ahorita que dices lo de, lo de Obi-Wan, a mí me gustaría decir que las series de, de Star Wars están buenas. Yo que no soy tan fan de Star Wars, están muy Ahora bien que, hechas. ¿sí? sí, deberíamos hablar de, de Book of Boba Fett, aprovechando que, ha que terminó hace muy poquito. Están muy es? bien hechas, eh, y en el caso de ver Cold Soul, o hombre, de la última temporada, tanto que hablar de esa última temporada, si sale... Sí, si sale no, no creo que Walter White, pero ya que conecte ya con el futuro de... De, de Saul Goodman y demás, y ver qué pasa con Kim Wexler, puff. Sí, puff. la verdad, sí, muchas cosas. Incluso aquí y nos la... comenta Sonia, sí, hablen de series, por favor, ya dejen de hablar de por qué. Hemos dejado de, que... <ríe> de las <lado> de los... <ríe> de de series. Sí, <ríe> eh, hablamos poco de series, deberíamos hablar más de series. Un capítulo es que de Los Soprano también. No, sí. no saben de lo que se están perdiendo, ¿eh? sinceramente. <risa> lo mismo te digo de. ¿De, de ¿Cómo de la, que te digo a los Sopranos? De Mr. Robot. Mata Breaking Bad, mata digo. Game of Thrones, mata todas las series. ¿sí? ¿Sí se las pongo? ¿De plano? Pues Los Sopranos está está. Eh, o sea, en, en, en encuestas y demás, sí está catalogada como la mejor serie de la historia. Sí, dicen, dicen yo, vi, yo vi el primer capítulo catalogado. y como que eh, no me atrapó bueno, tanto, pero sí lo voy no, a ¿Ya su, Chernobyl? Ya es Chernobyl es lo que hablamos, por cierto. Ah, es que Pero Chernobyl, la segunda sí es soprano. La concha de la madre, qué serie, güey, es brutal. Sí, esa sí tiene Sí, definitivamente 9. vamos a estar hablando de, de más series en los próximos episodios. También estaría bien que nos comenten eh, qué, qué series, series ¿no? Porque es hay muchas. en próximos. Y está es más que, esta por ejemplo, hemos hablado serie. hemos hablado mucho de los servicios de streaming. Pero no hemos hablado de qué ver en esos servicios de streaming, ¿sabes? O sea, Cierto. ¿por qué contratar HBO? ¿Qué hay en HBO que les gustaría ver? O sea, hay muchas cosas que no, no hemos hablado de, de, eso, de, ese, de esos temas. Oigan, ya para cerrar el programa, ¿qué les pareció el tráiler? Que ahora sí ya salió un tráiler oficial de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Sí, no, Creo que no, no, necesitaríamos no, no, un programa entero para hablar de ese tráiler. Ah, solo a grandes rasgos, a grandes rasgos. ¿Qué, les, brutal, qué, brutal. qué opinaron? Pues promete. Promete bastante, o sea, a mí lo que me gustó es que yo había visto muchas teorías de que van a ser como muchos cameos, porque pues es el multiverso y demás, y yo no las había creído, porque yo decía, a mí se me hace que es como residuos del río de Spider-Man, ¿sabes? O sea, como que todavía ese río está arrastrando teorías, pero el tráiler promete bastante con cameos como el de Patrick Stewart, con el Profesor X. ¿Qué? Que... ¿Sí? ¿Sale Patrick Stewart? Sale Patrick. Te voy a el aplicar que... el mismo argumento que Michael Keaton. Es su voz. Es su voz. Ah, es que no me fijé, fíjate que vi el tráiler como estaba yo en trabajo, lo vi en mi celular y no alcancé como a escuchar bien a detalle. En la parte a ver, a ver, final, entonces. cuando llega alguien que está sentado. Cuando a Doctor Strange lo llevan los sentinelas de Ultron. Cuando a <risa> Doctor Strange lo llevan los sentinelas de Ultron, que ya, ya de por sí eso es algo que dices, wow, porque, porque hay sentinelas de Ultron. Iron Man, ¿no? Podría ser Supreme <risa> Iron Man, que se rumora que va a ser Tom Cruise. Eh, sí. Para dar un poquito de contexto, Tom Cruise fue casteado para ser Iron Man antes que Robert Downey Jr., al final se quedó Robert Downey Jr. con un papel, y se dice que ahora Tom Cruise podría interpretar una variante de Iron Man, que sería Supreme Iron Man, y salen los Centinelas de otro Entonces, en esta escena, cuando lo llevan ante como una corte, La se corte dice que ahí podríamos ver por primera sí. vez a Black Bolt, podríamos ver por primera vez a Mr. Fantastic, que esos son rumores, teorías... Pero esta silueta pelona que, sa que se ve a penitas y dice, eh, le decimos la verdad, do, do, do we say the truth, es la voz de Patrick Stewart. Wow, no, la verdad no, no que, lo sabía, no me había fijado. Eh, ¿No? En los cómics los Illuminati son en, entre ellos digamos liderados, son el grupo de los científicos más bueno y los cerebros los más no. importante lo y son tierra, liderados y por, el profesor, liderados X. por el profesor X ¿Sí? exactamente. wow bueno eh, a mí la verdad el tráiler me dio un poco igual porque yo también yo creo que también porque lo vi así en mi celular de rápido eh, pero me gustó ver que por ejemplo vamos a saber ya finalmente qué pasa con con Wanda máximo perdón con Wanda después sí del... máximo Sí, Max, perdón, la confundí con Natasha. <risa> Wanda, Wanda Maximoff después de los eventos de, de WandaVision. Entonces eso, eso sí me emocionó. Ahorita que mencionan lo del Profesor X, obviamente voy a correr ahorita a la televisión <risa> a poner el trailer para, sí, pues, para verlo. Aunque... Ya, o sea, desde ahorita voy a empezar con mis quejas, tengo sentimientos encontrados, porque yo quería que en el universo cinematográfico de Marvel reseten por completo a los X-Men, que ya Pero no haya lo rastro pueden, alguno. Pero lo pueden hacer, porque al final de cuentas recordemos que lo que introdujo la película de Spider-Man fueron las variantes junto con la serie de Loki, entonces se dice que aquí Doctor Strange va a salir un personaje que se llama América Chávez, ese ya está confirmado, y su poder es viajar ¿sí? entre realidades. Mira, Entonces que se dice que a los viejos, está bien. Que, que Doctor Strange va a viajar a otra realidad donde va a ser un cameo, Patrick Stewart, pero en nuestro universo de películas va a, ser, va a haber otro Profesor X y okay. otros X-Men. Entonces Eso lo pueden rebukear, Solo va Mira, a ser un cameo. qué bueno que fue Patrick Stewart y con todo respeto y no James McAvoy, porque esa generación, la verdad, sí, la aborrezco, está horrible. Está horrible me hubieran gustado los viejitos, ambos, sinceramente. No, a, mí, a, mí los dos, a mí las dos me gustaron, eh, dos me gustaron no, pero no, no. yo no quisiera que retomaran ninguna de las dos eh. Porque ¿Por al, para el final, ya, o sea, la línea, la Nuestra historia línea de temporal, los X-Men en el sí, cine, sí. la revolvieron toda, la hicieron mal, ya no tiene ninguna congruencia. Entonces, siento yo que para, para los X-Men en particular, sí, un reseteo completito es lo que se necesita. Esto solo sería un pameo como el de Toby Maguire o como el de Andrew Garfield. No se van a quedar. Solamente van a aparecer viniendo de otro universo. Okay. Bueno, ya vamos a cerrar porque quiero irme a ver el trailer de Doctor Strange. <risa> no, pero no, Alex, no, no. Ahora ve los dos ver, videos. Ver es que no viste los dos videos que mandé en WhatsApp, supongo. Ve los. No, no lo vi. No ve el trailer vi. otra vez y ve los dos videos. Sí, ahí? está América Chávez y está también la capitana Inglaterra. La capitana ¿La capitán <risa> Carter. Tánica. Sí, sí. Entonces, bueno, sí dos, al que Capitán Rusia y, que sale los en... Los dos videos en que en les mandé que explica, sí, explica todo lo que sale en el tráiler. Sí, ya tendremos un programa especial de eso, porque sí vale mucho la pena. Ah, oh, pero Manda entonces qué bueno que, que no veas vi esos videos antes de ver esa parte. Que, que, que, <ríe> sí, que sí me ve el me tráiler y atención. luego ve los dos videos para que te expliquen todo lo que viste en el tráiler. Y amamos a la bruja, ¿no, Mario? Una sí. chulada. Totalmente. Sí, dice Mario. Muy bien, pues eh, comenten ustedes qué opinaron del tráiler de Doctor Strange, de Jurassic World, de qué series quieren que hablemos en los próximos episodios. Y si van a, ir eh, a ver Batman. Y suscribirse al, a los podcasts Exacto. y de comprar sus boletos para Batman antes de que se acaben el mismo día del estreno. No, bueno. <risa> y eh, si ¿sí quieren ver más programas donde Alex pierde la cordura, está buenísimo. Pues vean el de la siguiente semana, semana y el de la siguiente y el de la siguiente. Creo que es primera vez. No, este, es que, este sí ah, un... no, no es cierto. Yo una vez también lo saqué de aquí Sí, sí, sí, sí ha sí sido un par de veces. Es que no sé si, Raúl, los, los audífonos que traes no sirven realmente y no estás escuchando lo que te dicen Porque <risa> sigues de necio con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Ah, no, ustedes. No, son... pero pero bueno. Hoy sí, sí llegaste con tono, Alex. La verdad. No, es que claro. sabes que Mario me molesta cuando la gente no entiende lo que estoy queriendo decir. <risa> <risa> <risa> está bien, está bien. Bueno, nos ah, escuchamos también, la próxima semana. Gracias por escucharnos. Restore the Snyderverse Eso tiene que hacer DC Espera, no nos podemos ir sin antes decir No, por favor, nadie no, Restore mío. the Snyderverse Ni que nada, Qué ah, porquería Na, Nadie quiere ver nada del Snyderverse Ahí está lo bueno ya, Ahí está lo bueno, ahí está lo bueno. <risa> <risa>